Para cerrar esta segunda parte de Re y La mayor, les traigo un, una última cumbia del maestro Aniceto Molina que tiene Re y La mayor. Acuérdense que la cumbia la estamos practicando como si fuera el güiro, ya. sentimiento triste lo vivo pensando con mucho dolor. Dime por qué no volviste dejando conmigo esta desilusión. Ingrato que es el destino, toda mi esperanza con ella se fue. Por no haberla conocido, no sé cómo vivo, ya no sé qué hacer. Te fuiste Come mm -hmm.